The viendo como Messi la coloca y no, no, Voy otra coca, rayando levantar esa copa, soñando con el amor de salud Viendo cómo me si la coloca, voy viéndome otra coca, rayando levantar esa copa, soñando con el amor de salud Luca. Si sí, sí. hoy no sale soltada, igual para mí. Jugué por vos y te de igual a ti Siempre pensándote una y otra vez Sigo esperando a que pueda volver tan Y si, y si, y si te digo que te extraño flashando con el cosmos Y sueño que tú ves lo vuelvan Es que tu amor se siente de otro planeta Me pongo tonto como al tomar cerveza Es una reina muy completa Me tiene esa loca viendo como Messi sí la coloca partiéndome otra coca flashando levantar esa copa soñando con el amor de esa loca y ahora ya no quiero a otra única en el mundo es a podrá, un puñetazo al que la toca y todo mi lo es para esa loca me dicen que proceda que se si dan no paso aquí Me pregunto que me quieras hacer a mi amor por ti Que te metas de mesera y te pongas para mí. Mi vida una condena que fue hasta por ti baby. es que te quiero con furor Pero siento que no sos para mí. Y siento que no soy para vos Pero esta noche dejame como Messi si la coloca, voy viéndome otra coca, rayando levantar esa culpa soñando con el amor de esa loca. Hey, hey, hey, hey, hey. como